No, en realidad, en principio le pedíamos que, que ya que tenemos esta oportunidad, vamos a tener una conversación. Sí, sí, sí, porque estamos en representación de algunos compañeros, sí, claro. Yo ayer estuve eh, en el Consejo con los representantes gremiales. ¿Hay caminos orgánicos que ustedes tienen? ¿Digo, ustedes tienen también un mecanismo de representación. Yo me reuní ayer con los cuatro representantes gremiales para hablar de esto. Bueno, no sé, si esta es una, esta una, bonita, una ¿No Pero de esto de también, digamos, sí, que esto también? ¿Tenemos que encontrar alguna manera de organizarlo, Porque sí, si no, la sí, conversación va sí, a ser difícil. Ustedes si ¿usted tienen sus representantes nosotros de alguna manera también los propios. Cuéntenme, digamos, soy Nosotros representamos a todos los equipos de OE de La Plata no, Perdón, ¿podría, no, no, ¿podría usted comenzar contándonos cuál es el objetivo de la resolución 1736 ver, la, ¿eh? y cuáles son las líneas que va a tomar la... la dirección de modalidad, la, la modalidad de psicología? Sí. ¿Podría usted escucharse claro. sobre eso? Yo te cuento dos cosas. Ah, ¿sí? La primera es... ¿Te puedo tirar, ¿no? Sí, sí, como no. ¿Su nombre es? Paula. Paula, yo soy Santiago. Santiago, Paula. Sí, sí, yo, sí. tengo tu nombre. Paula, los objetivos sí. de la resolución están escritos en la resolución están expresados ahí digamos. Yo tenemos una cobertura que vos conocés es muy irregular ¿sí? hay falta de cobertura inicial hay falta de cobertura en muchas situaciones que se constatan digamos, en los distintos territorios la situación de la plata no es la única ustedes están está mirando la situación de la plata yo lo entiendo estamos mirando la situación de toda la provincia de Buenos Aires es cierto entienda, es cierto si espera mí, no, no, me no, un es cierto no, que, no, no, que, no, no, que no, los objetivos de la resolución están en la resolución por eso mismo estamos acá. Porque hemos leído sí. los objetivos... Sabemos a ver, además de la redistribución... de los objetivos. Otro... Un minuto, Rafa. Creemos que la resolución atenta contra los equipos de orientación escolar que hoy están funcionando. No, no, solo... Desarma los equipos. No, no, no, no. Ustedes que son el gobierno de los equipos, quieren hacer equipos de una persona. Quieren cubrir, quieren cubrir no. escuelas, casi el 58% de las escuelas que no tienen equipos, flexibilizando el trabajo de los equipos actuales. Consideramos que no cumplen con la ley, sino que están de alguna manera burlando la ley de educación porque están desarmando equipos, llamando equipos a una sola persona, trasladándolo de escuela a escuela, haciendo que actúe sobre la emergencia, no sobre la prevención. Digo, Nosotros perdón, pero la resolución contrario. lo establece claramente, claramente. lo dice, dice que un equipo puede estar conformado, ¿es así o no es así? Digo, digo, ver, perdón, ¿usted considera, son... vos considerás, yo también te voy sí. a tutear, que un equipo puede estar formado por una persona? Nosotros estamos proponiendo sí, un no? trabajo. ¿Sí o no? A ver, esperen, digo, porque si no va a ser difícil la conversación. Mm. Acá no tenemos que poner de vista la cuestión central, y la cuestión central es la necesidad de los chicos. Yo escucho que ustedes trabajan, digamos, en relación, a, digo, insisten en el tema de la prevención, y lo que yo veo es que en inicial nosotros tenemos un jardín cubierto de cada cinco. Uh -huh. ¿Sí? Tenemos uh -huh. situaciones de equipos que están en un colegio a doble turno y un colegio al lado que no tiene ninguno. Tenemos casi 200 equipos en excedencia que no fueron reasignados. La resolución también plantea eso. Entonces yo no creo que estemos en relación, digamos, eh, no creo que tengamos objetivos distintos. Yo sinceramente lo pienso así. No pienso que ustedes y nosotros tengamos objetivos distintos. No lo pienso en serio, pero lo no. No, esto, Paola, estamos en las antípodas. Nosotros estamos sí, en las claro. antípodas de Estamos en las antípodas Disculpame. La ley provincial, la habrás leído, ¿no? La, la, ley, ley, la, ley, la ley provincial, la leído, ¿no? la la ley ley, provincial dice que tiene que haber un equipo. Como algunos concejales. Colegio, ¿Pero vos no la leíste? Por colegio. Por colegio. Eso es la ley. Disculpame. Es una ley provincial. ¿Vos sabés que la ley tiene mayor rango que Vamos, una la, la resolución. Claro, si nos está en una resolución que dice que eh, va, se van a pasar los equipos de las escuelas a distrito, está violando la ley. O sea, no es progresivo en materia de eh, los derechos de los niños no. y menos de los no, derechos es. laborales. Están una ley provincial. Ustedes están avasallando derechos laborales, pero eso no sería lo más importante. Ustedes están atacando, lesionando y vulnerando el derecho de las niñas, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires. No, no, no, sí. Te, te invito a leer la 13298, decreto 300, y la ley 26061. Y es clara. Y habla de un trabajo articulado y corresponsable con los equipos de orientación escolar. Si vos sacás equipos, pues vos no tenés que sacar equipos. Vos tenés que crear equipos. La, la modalidad tiene un presupuesto. Lo que estamos proponiendo es un camino de trabajo distinto al que venía ocurriendo. Eso no quiere decir sacar... Lo están el... proponiendo ustedes sin un otro, ay, sin un ay, diálogo, no. solos. No llamaron a nadie. Dejaré de desarrollar. A Nosotros estamos proponiendo un trabajo distinto que tiene que ver con una mirada al plano del distrito, a mirar todas las necesidades juntas y en algunas en particular. Es difícil explicar por qué algunos colegios tienen dos equipos y el colegio de atrás no tiene ninguno. Ustedes miran números. No, No es sea, el, número. No, el número. Es Cualquier eh, persona. Acá, yo cualquier trabajo en un persona, colegio. La palabra, yo trabajo en un colegio que hay 1.270 alumnos en dos turnos. No es lógico que haya un solo equipo de dos personas. Es Pero ¿por qué? Es no, un solo qué? equipo de dos, dos de dos personas. En, ah, bueno. En articulación y en diálogo. con los. Claro, sí, porque, porque nos, estamos o sea, en eh, no nosotros estamos pero... dentro de las escuelas yo estuve en una sí. escuela sin equipo y Bien. me iba con mi auto al medio del campo a buscar a los sí. chicos yo sé lo que es no tener equipo ¿por qué no nos preguntan? O sea, no si vos llegaste hace un mes y medio a la modalidad vos sí. llegaste hace un mes y medio a la modalidad tu primera acción de gobierno tu primera acción de la gestión de la dirección es producir a puertas cerradas a puertas cerradas no, esta resolución que no, viene no, no, no, no, a no. echar por tierra años de trabajo de la modalidad hay de psicología, comunitaria y psicología no, social no, no, que para, trabaja desde la, la interdisciplinariedad, no, que trabaja no, no, la para corresponsabilidad para, de la, la para para. ley de promoción que habla de un equipo que dialoga permanentemente con el territorio a puertas cerradas, ¿dónde la hiciste? ¿en la ciudad de Buenos Aires, encerrado? ¿en una oficina calentita con aire acondicionado? ahí construyeron la de la resolución 1736 que la modalidad de psicología y estamos reunidos acá y le acabamos de pedir a los inspectores que se pronuncien le acabamos de pedir a los inspectores que se pronuncien porque esos inspectores han producido y saben muy bien de lo que hablamos saben muy bien lo que es transitar un barrio cuando los pibes tienen hambre, cuando los padres se quedan sin trabajo, cuando hay problemas de adicciones, ¿quién va? el equipo de orientación escolar, hay que dotar ¿sabés qué significa equipo? equipar, dotar de sumar, poner, no decir que un equipo es una persona, a ver, explica, explicación. Un hay. minuto, un minuto. Nosotros pedimos tres claro. cosas: pedimos poder hablar hoy en el tono racional que estamos hablando con el los inspectores y los jefes. El bueno, sí. Sí. hay ahí sí. hay, no, hay, hay, hay, hay, sí. hay estamos al el el contenido, contenido de la misma. Pedimos, pedimos poder hablar en esa reunión, dar una explicación de la, nuestra posición, pedimos la derogación de la. La... Inmediata, ah, la inmediata inmediata pedimos, en todo caso, realizar una reunión después para discutir el tema de la modalidad de psicología con la dirección de psicología y ver cómo hacemos para completar con un equipo todas las escuelas que son necesarias. Y las escuelas y los distritos. Porque hay distritos donde directamente no existen los equipos. Entonces, no, no, no, cumplir no, no, la ley significa adoptar Todas las escuelas Hagamos la escuela reunión después de la derogación de esta, de esta resolución, una reunión para discutir. Y nosotros somos el, el sindicato y las compañeras y los compañeros que integran los equipos piden comprar... tu renuncia. Y si las no compañeras siguen, siguen exigiendo tu renuncia, nosotros además de la derogación vamos a acompañar también ese pedido. Y ya vamos pero a a luchar. La pero Entonces, vos te queda claro que sos un funcionario público, ¿no? Sí. Tenés claro eso, sí. ¿no? Sí. Que la dirección sí. de modalidad sí. no, sí. no sí. es una empresa sí. privada. Sí. Vamos a tener una reunión, sí. con Tenemos, una... Vamos a tener una conversación. Yo bajo el tono de vos, pero vos te queda claro que no sos sí. un sí. empresario, ¿no? Sí. Que sos eh, un eh, funcionario público. ¿Eso lo tenés claro? Yo no trabajé para una empresa nunca en mi vida. No sé, yo no te estoy sacando el currículum, yo lo que te estoy no, diciendo es, es esto de, No, no es personal, no, no, desconocimiento, el ataque, el ataque es, es de ustedes. No, ustedes A mí me interesaba que con el concepto que hablabas que había una escuela que tenía equipo que era doble jornada y hablaba, no había ninguna No, no dije doble jornada, tenía a doble jornada Dos turnos, o dos turnos Continúa no sé cuánto, anda, yo digo, digo, a ver, Quiero quiero claro esto, me parece que este no es el momento ni el lugar Ustedes no, pero lo importante es lo que estaba tiendo? diciendo, no, porque no violentamos cambio, nada. De no violentamos. Violen. Violen. Chico que... Tiene no violen. Los buena. chicos no nos vieron, ¿eh? Así que no violentamos nada. No, quienes violentan a los chicos son ustedes con estas resoluciones. No cambien, se dejen de escuchar. Vos hiciste la reunión. Vos hablar estaba pautada en una escuela pública donde había alumnos secundarios y donde había un espacio donde podíamos entrar. Llama un poquito la atención que de un día hacia, hacia el otro pasen esta reunión Ahora, a una escuela de, privada donde reuniones. hay niños en otra franja Me parece que eso todo todo también habla de niños. Yo le puedo contestar que todo es gestión pública. Hay escuelas sí. privadas y con Sí, sí, sí, entiendo, algunas sí. bastante Todos son docentes Yo lo que les pido es ser concretos Con lo que están eso. solicitando sí. Porque sí. hay chicos que necesitan terminar sus clases En el día de hoy es una escuela especial, los chicos están muy asustados por de la, la, la, la forma en que ustedes están manejando. Ustedes sean concretos en este espacio por los resultados. Si y cerramos, por favor. Ya nosotros permiten 15 minutos para hablar con los inspectores en la reunión, estaremos molestando acá los que se han hecho. a la puerta con los inspectores en los espacios que quieran. Ustedes lo pueden convocar en los espacios que quieran. No, no, le estamos pidiendo que nos permitan eso. La convocatoria la hicieron de ustedes, pero la, la, la, la, la, la, la modalidad sí, no es de ustedes. La modalidad no la es de tuya, Fraga. Puede, de ¿Cómo que de es, de es, es de los de trabajadores de que sostenemos en la escuela pública, Fraga? No se arroguen la representación de todas las regiones porque ustedes representan una región. No, nos arrogamos la representación de los equipos de orientación escolar de La Plata. Bueno, a ver, el sindicato no, tiene derecho claro, no y tiene la medio, posibilidad o sea, de participar. Sí, lo puede convocar cuando ustedes quieran, convóquen ustedes. Pero los planes, podemos si participar en estas casas? instancias también. Nosotros, ¿No, el no, sindicato. No es tiene... por el, por el sí, pero no son de espacios donde nos compete, por representación es? sindical, claro. estar presente. Sí, es Tenemos todas sí. nuestras compañeras Usted representadas sindicalmente. Ahora bien. En el Ahora bien, vuelvo a insistir, sí. la forma en que la resolución fue construida uh -huh. ha generado que busquemos un montón de otros espacios, claro. porque no hubo ni eh, espacios de debate para los sindicatos ni para los se, trabajadores a los cuales se están afectando directamente no, no cuando se cierran Buena. los canales de participación está, Ferrari, está, en una vida no democrática ¿Fraga, no. no. vos sabés no, qué tenés, hace? ¿Fraga, tenés... de ah, no Está, ver, Digo, bueno, está bien lo que el gobierno el Consejo General de Educación diciendo que la ley no fue la de no pasó por ahí, que la rechazan y no pasó por la lugares necesitar y quiero cumplir con el compromiso que tengo sí, ¿sabes? ¿sabes?